¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, felicidades a todas las mamás en su día, pásensela bien, disfruten el ser mamás. Porque luego, ¿cómo nos hacemos la vida complicada? ¿no? Queremos ser las mamás perfectas que ya a estas alturas sabemos que no existen. Entonces, de verdad, un abrazo grande y que disfruten en este día y en todos, pero sobre todo hoy, ¿por qué no? y en esta ocasión me da mucho gusto recibir en el estudio a David Méndez Márquez él es el delegado en Puebla del Instituto Nacional de Migración y me, me, me da gusto que estés aquí porque más que como funcionario eh, te ha tocado también esta parte muy humana que tú estás al encabezar en la delegación Puebla lo que te estás enfrentando o sea, no es de, ay bueno, no te estás enfrentando a documentos, a números, te enfrentas a historias. Así es. Tremendas. Con este, el típico sueño americano, que ya sabemos todos cuál es, sin embargo, hay algunas historias que no son de éxito y que sí nos hacen reflexionar hasta qué punto vale la pena arriesgar la vida. ¿Cómo estás, mi querido David? Ay, qué, o sea, qué pero es que no, no hay una forma de adornarlo ni así de suavizarlo es. no, así. no, no hay forma así es, Erika. pues primero que nada como siempre un pues, gusto ¡Salud! saludarte ¡Salud! una vez más primero que nada felicidad. con agua, con <risa> felicidades felicidades ¿no? a ti y como bien lo decías a todas las mamás de nuestro país Ay, sí. eh, eh, y bueno pues siempre será muy muy interesante estar aquí en Los Conjurados sobre todo ahora como dices en esta eh, pues, intención de poder compartir lo que son todas estas experiencias humanas que, al estar ahora en el tema de la migración, pues, se convierten en el día a día, ¿no? Historias, eh, pues, de personas que, como todos, siempre buscarán tener una mejor vida, darle mejores oportunidades a su familia y que, en muchos casos, acaban, eh, pues, teniendo toda una travesía y toda una... Eh, pues dinámica de acontecimientos que verdaderamente los hacen incluso a veces eh, pues poner en riesgo su vida y posterior a eso, sí, quienes la logran liberar, pues reflexionar si realmente es un asunto que valga la pena eh, correr esos riesgos. ¿no? Así es. Eh, David, me hizo favor de mandarme un video, es un testimonio de Giovanni, incluso, bueno, a lo mejor en alguna ocasión podrá estar aquí, no lo sabemos, él todavía está como muy impactado de sí. después de esta historia. Él es un sobreviviente, así, tal cual. Es un sobreviviente. Eh, vamos, a los, vamos a invitar a escuchar este testimonio y después nos platicas, David, ya cómo está él, cuál es su situación y como él hay muchísimos y hay mucho más historias que tú estás viviendo, que estás supervisando y que estás tomando decisiones. Entonces... Eh, vámonos a ver esta historia, por favor. Es un testimonio, se llama Giovanni y es poblado. ...de solo, buscar eso, buscar el sueño americano yo solo por mis medios, sin, sin escuchar a nadie, sin nada, y pues me perdí en el desierto. No tenía comida, no tenía agua, estaba yo desesperado, incluso daba yo mi vida por terminada. En un último suspiro de aliento, después de ser atacado por una horda de animales salvajes, Prendí mi celular, tenía yo un poco de señal. Lo primero que pasó por mi mente fue mandarle a mis padres para despedirme de ellos, decirles, pues lo siento, hasta aquí llegué yo, estoy en el desierto, perdido, sin comida, sin agua, el perdón a mi hijo, de que pues no iba yo a dejar huérfano por una mala decisión. Me despedí de mi familia y ellos me dieron aliento y me de no te rindas, vas a regresar, te queremos regresar. Afortunadamente el licenciado Humberto, que es ingeniero de la ciudad de Puebla y es parte del Instituto Nacional de Migración, estuvo conmigo en todo momento. Me decía, voy a mandar al escuadrón Beta por ti. Me dijo que yo estaba, al estar yo en territorio estadounidense, no se podía hacer nada hasta ese momento. Y pues solamente era cuestión de esperar, pero debido a mi situación ya casi incluso sin aliento, ya con poca esperanza, pues me dormí y dije pues que sea lo que Dios diga. Y de la nada, entre los delirios y todo, vi unas pequeñas luces a lo lejos y era migración americana. Y me levantaron, me ayudaron, me apoyaron, me brindaron la mejor atención de todas para hacer mi proceso migratorio. En ese momento cuando yo salí, nuevamente el licenciado Humberto se puso en contacto conmigo, ¿cómo estás? Ya este... ¿Ya saliste? ¿Quién está contigo? Y ahí fue donde me dijo que tenía yo que venir al Instituto Nacional de Migración en la, par, en la área de repatriación porque aquí me están dando atención médica, me están, dando, este, me están apoyando para ver la forma más segura, más este, ideal para que pueda yo regresar a mi lugar de origen, en este caso en mi estado, que es el estado de Puebla y pues para decirle nada más a toda esa gente que, que quiere o cree que es fácil ir a Estados Unidos y tal vez sí sí, ¿verdad? Pero créanme por experiencia, que mucha gente dice que yo soy un caso muy especial y particular, que sobreviví al desierto, gracias al Instituto Nacional de Migración que me apoyó. Que no arriesguen su vida, porque ahí uno se va a jugar la vida. Yo di mi vida por terminar. pero afortunadamente mi familia... Una institución de nuestro gobierno, que es México, estuvo ahí para apoyarme y gracias a ellos estoy aquí, frente a una cámara. Y... No, ¿Qué historia de Giovanni? Es lo que te, te decía fuera del aire, David. Yo creo que si un chavo lo ve, porque Giovanni tiene, según nos dices, 21 años. 21 años. 21 años. 21 años. Un chavo de, ¿no? que, que se identifique con él, la va a pensar. Ay, ¿Cómo estuvo el caso de, de, de Giovanni? Tú que lo viviste tan de cerca. Pues mira, es, como bien lo decías hace ratito, una experiencia afortunadamente exitosa, porque de acuerdo a lo que él relata y lo que posteriormente, cuando tuve oportunidad de conocerlo, me contó, o sea, realmente estuvo a nada de haberse quedado en el desierto. Entonces, sí es una eh, historia que parte como muchas, obviamente de ese interés de tener una vida mejor. Eh, Giovanni, a pesar de ser un joven de 21 años, tiene ya eh, un hijo de tres años, que como él cuenta, es el motivo que lo lleva a quererse ir y tratar de darle una mejor vida a su hijo. Entonces, se va hacia el norte, eh, toma un autobús aquí en Puebla y llega hasta el norte y a diferencia de muchos otros eh, migrantes, él eh, considera uh -huh. que él puede atravesar el desierto este, de San Antonio en Texas, y con, su celular. con su celular en la mano y, su, y casi su Google casi y, y no. creyendo que así lo iba a poder lograr el tema es que logra brincar la frontera se va adentrando en el desierto y pues a un determinado a una determinada distancia pues se queda sin señal y se da cuenta pues que no tiene ningún otro medio para ubicarse entonces él en su lógica de orientación pues empieza a caminar y llega un momento que lo que él relata es que lo único que veía ya son cerros desérticos por todos lados y ya no tenía ni idea de en qué dirección estaba caminando. Y así pasan eh, dos, tres días. No, qué él barba. Ya se queda obviamente sin comida, se queda sin agua, en una situación ya pues desesperada, su energía obviamente cada día iba mermando, imagínate lo que es el clima desértico, no, no, eh, no, no. el calor que se puede sentir en el se día se o el frío que se, se siente claro. en las noches, no entonces ya eh, él comenta que llega en un punto en donde él ya pues prácticamente se sentía perdido y eh, en un determinado lugar se da cuenta ...que tiene señal en el celular... Chus. ...a pesar de que ya le quedaba muy poca pila... ...obviamente en el celular... ...y entonces lo que él decide es marcarle a su familia... ...pero no en una lógica de pedir ayuda... ...él lo que cuenta es que habló... ...en la lógica de despedirse de su familia... ...y de pedirle perdón a su hijo... ...porque ya no lo iba a volver no, a no. ...entonces él sentía que hasta ahí... ...ya no le daban las fuerzas para más... ...pues como siempre... ...la familia le dice a ver espérate... Este, no te des por vencido, no te rindas, échale este, no ganas. Imagínate la mamá de él, o la esposa, o sea, Originarios ay, de aquí de Tecamachalco, Puebla, de una junta auxiliar, Santa Rosa, y entonces ahí es en donde empieza toda esta historia, en el tema institucional, porque afortunadamente los papás, por un lado le dan ánimos, ¿no? Claro. Y por el otro lado se empiezan a comunicar, y entonces empieza la cadenita... Ellos eh, se comunican al municipio, del municipio se comunican ¡Ay! Pero con gobierno rápido del estado, Tiene que ser rápido. Y a mí esa llamada me está llegando el domingo, pues te puedo decir que a lo mejor alrededor de las 11 de la noche, cuando me dicen, hay esta situación, hay un joven, no, obviamente no sabíamos ni el nombre, Está perdido en el desierto de Estados Unidos. Encuéntralo. Ahí está su número, ya casi no tiene pila. No, no. A ver no. qué se puede hacer con qué, ¿Qué hiciste? Afortunadamente, hay todo un esquema ya institucional para okay. esos casos. El Instituto Nacional de Migración. Tiene un cuerpo específico, un grupo, que es el Grupo Beta, Ajá. que se dedica exclusivamente a brindar apoyo humanitario okay. a los migrantes. Okay. Es decir, Pero tú tenías que hacerlo rápido. No, sí, era en claro. las 11 de la noche y en domingo. Sí, Entonces, claro. lo que hicimos fue comunicarnos con la oficina de Coahuila y a partir de ahí pedirle al Grupo Beta que lo ubicara. Eh, con el número de teléfono, con el, de el teléfono, Con el número de teléfono okay. Entonces desde aquí se logra entrar en comunicación con él Y wow. se le pide que envíe la ubicación de dónde está Y que ya no se mueva porque pues obviamente sí, claro. había andado errante por todos lados Que ya no bueno. se mueva Logra enviar la, la ubicación Y como estaba ya bastante adentrado en el desierto norteamericano este, lo que se tiene que hacer es entrar en coordinación y comunicación con la patrulla fronteriza de Estados Unidos afortunadamente se logra, se les comparte la ubicación que él había enviado o sea, o sea también eh, los Estados Unidos, con el grupo beta que tengan allá sí, ¿no? la, Patrol, en... la patrulla fronteriza eh, la patrulla fronteriza Ajá, la patrulla, es sí. la que se le pasa la información okay. lo rastrea lo que nos comenta el propio eh, Giovanni es que el vehículo con el que lo van a buscar ni siquiera logra llegar al punto donde él estaba, se queda a 40 minutos caminando. Entonces llega hasta donde se pudo acercar eh, el vehículo. Porque era muy arenoso. Y, mon, era, y son ya, cerros, montaña, sí, sí, sí, montañosos. No, sí. Y entonces pues van caminando 40 minutos y él dice que prácticamente en la madrugada dormido, sin fuerzas, pues lo único que logra ver a la distancia son... Sí, es con lo, que sujitos, él comenta, lo que él comenta. ¿no? Que ya no sabía ni si ah, estaba sí, dormido, se trataba, si estaba ya. soñando, ya no sabía qué onda. Y ahí es en donde ya llegan, le brin, lo ubican, este, le dan agua, ven en qué estado está. Eh, afortunadamente digo, estaba débil, pero estaba bien, no había tenido ninguna otra situación. Y entonces, pues ya empieza el camino de retorno hasta el vehículo, dice que tuvo que caminar otros 40 minutos obviamente para llegar hasta Bien. donde habían dejado el vehículo, de ahí lo trasladan a las Ajá. instalaciones de la patrulla fronteriza, le hacen una revisión Historia. y a partir de ahí es que por lo que es justamente eh, el puente fronterizo, sí, lo retornan a nuestro país. O sea, a ver, una, una pregunta. A ver, ¿no hay una sanción? ¿No hay cárcel? ¿No hay nada? o sea En este caso no, no. porque se trató de un rescate humanitario okay. y prácticamente, digámoslo así, la deportación que le hacen es inmediata. Ah, bueno. Sin ningún otro proceso más que ver no. que. Digo, nada más eso me faltaba. Pobre, sobrevive no. al desierto para terminar en el bote. No, no, qué horror. Afortunadamente no. Okay. Y entonces lo regresan. Nosotros ya lo recibimos allá en Coahuila. Y ya se le hacen todos sus estudios médicos, ya. se le da alimentación, ya. todo. Ya está aquí en Puebla, él, ¿y cómo va? Afortunadamente, bueno, tiene una historia de vida, imagínate, que contar no, bueno. lo que él Tiene un libro que escribir. Vale. Así es, ¿no? este Pues él siente que volvió a nacer, claro. y él lo que comenta es, si yo me quedé aquí es por algo, y le voy a echar todas las ganas. Pero claro. quiero también que muchas personas, como él mismo lo relata, pues sepan que no está tan fácil nada más de que me voy para el otro lado y llego, ¿no? Es que eso es lo importante, David. A ver, eh, no está tan fácil. O sea, esto es... Eh, ¿Esto qué significa? O sea, mm, por ejemplo, en su caso, pues él fue solito, ¿no? Pero cuando está el famoso coyote, que ya sabemos todos que es un coyote, ¿no? Este que trafica y que, que te lleva sin ninguna garantía Así es. de que te de, de, llegues con vida, ¿eh? O sea... Te va guiando y, pues, en el si camino... Si te quedas en estos... el camino, es, es bronca tuya, ¿no? Exacto. ¿Por qué todavía, a sabiendas de estas historias, porque todavía hay muchos que quieren seguir pasando la frontera de manera ilegal? Bueno, sin lugar a dudas es eh, porque buscan tener un trabajo bien remunerado que les permita no solo, digamos, vivir en mejores condiciones allá, sino como lo que muchísimos millones de compatriotas hacen, seguir incluso enviando dinero para este lado, para sus uh -huh. propias familias o sus propias comunidades, ¿no? uh -huh. O sea, eh, lo que muchas veces no se valora en esas situaciones es que si bien efectivamente lo hacen, el sacrificio es exagerado porque es, está en riesgo su vida, pero también una vez estando allá, el poder lograr eso implica a la mejor tener... ...tres jornadas de trabajo durante el día... ...o sea, a final de cuentas es eh, un esfuerzo muy grande... ...para poder verdaderamente lograr tener esos recursos... Uh -huh. ...que le permitan a ellos vivir allá y enviar uh -huh. hacia acá. Eh, ¿Qué tan conveniente es eh, uh -huh. que se tome esta decisión... ...de ir de, de mojado como siempre ¿no? se, lo hemos conocido... Uh -huh. ¿no? ...irte de mojado? ¿Es igual que hace 20 años, 10 años a la actualidad, ser un mojado, cruzar, siempre ha existido estos riesgos, pero tú que eres ahorita el delegado y que estás metidísimo en eso, ¿ha cambiado? ¿Es más riesgoso? Mucho, ¿Está más gacho? Mucho, es mucho más riesgoso, habrá que recordar que ahora pues hay toda una política también por parte del propio gobierno de Estados Unidos que eh, busca impedir a toda costa la eh, inmigración, digamos, a aquel lado ilegal, eh, habrá que recordar que allá, si es un delito eh, ingresar a su país si no está uno documentado, yo te comentaba en, alguna vez anterior, que aquí en nuestro país entrar sin documentos es un tema de una falta administrativa. Allá sí estás cometiendo un delito y en función de eso puede ser las consecuencias legales que eso implique. Entonces okay. son muchos riesgos que implica no solo todo lo que es el tránsito, en el caso de las mujeres hay historias no, muy no, duras no, no, de todo no, lo que tienen que no, pasar o lo que, que pasan peor, a lo largo del, del trayecto para poder llegar y luego una vez ya estando allá, pues al final de cuentas siempre están expuestos a que esa ilegalidad pues tenga sus consecuencias, no incluso muchas veces de abuso también en el sentido de que en los trabajos los explotan, los utilizan, les pagan menos y a veces en el momento que quieren deshacerse de ellos simplemente mandan a llamar a la migra, claro. como se le dice allá, sí. y van de regreso, no ya sin pagarles, y nada. Entonces, sí, claro. sí es una situación muy complicada. Eh, hay también, como en todo en la vida, sus casos digamos de éxito, porque pues, no por nada hay cerca sí, claro. de 40 millones. millones de mexicanos. En Estados Unidos, 40 millones, sí, sí claro. O sea, ¿En Puebla nada más hay dos. En, ¿no? en Nueva ¿2 York, millones? en la zona de Nueva York, hay alrededor de dos millones de poblanos, es lo que se tiene, Ajá. ¿no? Entonces, sí. este digo, eh, pero sí es muy complicado todo lo que puede implicar eh, pues este eh, sueño americano, ¿no? Híjole, oye, también nos estabas contando otra historia que incluso yo primero la confundí un poco con la de Giovanni que es eh, el chico que se salta el muro tal cual se quiebra las piernas Así o sea es. pensé que de repente era Jonathan. ese ¿no? es otro este es otro y estos estos son, son recientes es que a ver esto no es una historia de wow alguna anécdota de que extraordinaria tú, este que se repite cada cinco años no Ay, lamentablemente sí, este hija. es el día a día este, este otro caso del joven jonathan ah, un claro. joven el de la Mixteca, de Tepeji de Rodríguez, Ajá, también poblano. También o sea. poblano. Él sí es enganchado por polleros, Ajá. no a diferencia de Giovanni que se va por sus propios medios. Eh, Jonathan sí es enganchado por polleros, se comprometen a pasarlo del otro lado y a la hora de estar brincando el muro, literalmente, se cae y se fractura las piernas. ...ya cayendo del lado de Estados Unidos... Claro. ...y lo que hacen es abandonarlo... ...en el desierto... ...el pollero... ...el ahí pollero... Vamos. ...le dice... Ahí, ...te quedas... ...ahí te ves... ...él sigue su camino... ...y Jonathan... ...se queda tirado... ...fracturado... ...sin poderse mover... ...¿no? Uh -huh. ...y lo mismo... ...siempre esta parte también... ...que tenemos... ...pues... ...en muchos países... ...sobre todo los latinos... ...esta parte... ...estos lazos familiares... ...tan tremendos... ...se comunica... ...con la familia... ...primero que nada les dice lo que le, le pasó, y entonces a partir de ahí, en un esquema muy similar al de Giovanni, se logra ubicar, aunque él estaba, de, eh, digamos, en el lado de Baja California, y de Los Ángeles, no en Texas, este, a través también del grupo Beta, eh, se le logra ubicar, ahora sí que le botan por arriba del muro agua eh, y, y algunos alimentos, en lo que la patrulla fronteriza lo rescata, él sí estuvo varios días, incluso tengo entendido que unas semanas eh, en el hospital, porque él estaba fracturado de la rodilla y de las piernas, uh -huh. y, este, y él también afortunadamente hace dos semanas eh, regresó a Tepeji de Rodríguez. ¿no? Okay. Pero son esas historias que seguramente todos los días están pasando... Pues cientos claro. o tal vez miles, miles Hoy de migrantes. Me comentabas ¿no? también de eh, este transporte, de este camión que pudieron rescatar. A ver, lo vimos en las noticias, pero a ver, cuéntanos esta parte más, más humana, ¿no? Esto que tú, tú, tú, vivi tú viviste, pues. Pues mira, eh, a final de cuentas, toda esta red de tráfico de personas que existe, pues prácticamente a nivel internacional... Eh, los acaban enganchando en sus distintos países en muchos casos centroamericanos eh, lo primero que hacen es brincarlos digamos, o cruzarlos de la frontera a nuestro país y ahí en distintas poblaciones cercanas a la frontera les dan hospedaje en casas de seguridad en distintas poblaciones ya que juntan, digámoslo así un viaje, lo que hacen es empezarlos a transportar y en ese aspecto Puebla, pues ocupa un lugar estratégico en ese tránsito forzosamente hacia el norte. Claro. Lo que normalmente hacen, pues es ir buscando las rutas, yo siempre digo veredeando para evitar lo que son los controles migratorios y a este camión, dentro de muchos que hemos estado últimamente... O sea, este camión eh, de, de 40 personas más o menos... Un o camión... Este tipo de ADO, ¿no? Exacto, ya okay. viejo, Ajá. porque tampoco creas que los trasladan en, okay. en primera plus, ¿no? Ajá, o sea, claro. camiones muy deteriorados, que obviamente ellos saben que en algún momento dado pues los pueden dar por perdidos y se pagan con lo que les están cobrando a final de cuentas a los migrantes. Eh, a la hora de estar transitando por el municipio de Acajete, es detectado, es detenido, se genera todo el operativo correspondiente y a la hora de eh, llevar a cabo el proceso de verificación, pues nos llevamos la sorpresa de que había 123 personas a bordo de ese autobús. ¿Te imaginarás en qué condiciones tan lamentables? ¿123, 123 personas en un 23. camión de 42 en, personas, cuando, 45, yo mucho? Exagerado. ¿no? ¿No? ¿Qué cosa? Eh, y, y, y el Enlatados el, ahí. ¿eh? Enlatados. Cinco y lo, días. Y además. lo que ellos relatan es que además llevaban cinco días sin poderse bajar del autobús. O sea, ahí adentro. Entonces, la verdad es que sí son eh, condiciones a veces eh, infrahumanas, ¿no? Claro. Bueno, aquí era un autobús de pasajeros eh, como Sardina, pero eh, también eh, recientemente en Cuautlancingo ubicamos un tráiler. ...en donde en la góndola del tráiler ...traían así paraditos... ...porque además no traen ninguna otra situación... Eh, eh, ...como pueden... ...167 personas... ¿Cómo crees? ...entonces si sí son... Eh, ¿Qué ...verdaderamente situaciones... Eh, ...críticas... Ajá. ...que solo porque lo está uno viendo... ...lo puede uno creer... ...las condiciones en las que viajan... ...los temas en los que se arriesgan... ...muchas veces como pasó la semana pasada... ...ahí fue un tractocamión... Lo traían con 57, pero los dejaron abandonados con el cajón con, con el tractocamión cerrado. O sea, imagínate lo que puede pasar ¿Es en cómo esos casos. Lo encontraron? Ese afortunadamente, los vecinos de la zona, a la hora de dejar ahí eh, abandonado el autobús, eh, bueno, más bien el tractocamión, pues lo reportan, y pues a la hora de que la policía municipal va y lo revisa, pues se da cuenta que hay personas adentro, ¿no? Entonces nos eh, ubican y se genera la atención correspondiente y ahí eran 57 pero estaban abandonados, sin nada ¿Y más, eran sin todos alimentos. Centroamericanos, o sí, había en, de todo? Eh, no, en, en, en el caso de este tractocamión que eran 57, de hecho todos eran de nacionalidad nicaragüense. Uf. Oye, eh, me comentabas también eh, acerca de la historia de dos chiquitas, de 6 y 3 años, ¿Este ¿cómo estuvo? Pues mira, eh, ese fue de un rescate anterior, eh, recordarás fue muy sonado porque prácticamente en la historia de nuestra entidad solo ha habido un rescate mayor, que fue hace algunos años, pero en esta ocasión, este es el segundo, fueron 330 migrantes que se ubicaron en un convoy que venía transitando de 13 vehículos por la autopista, eh, con todo un sistema de comunicación entre ellos, con dos vehículos que los venían guiando, afortunadamente se les logró ubicar y detener en dos tantos, y a partir de ahí resulta que en muchas ocasiones, lamentablemente, viajan eh, menores, a veces acompañados de sus propias familias o algún familiar con el que vienen ellos, pero en muchos casos también viajan menores no acompañados. En su gran mayoría son normalmente adolescentes los que vienen no acompañados, uh -huh. pero en esta ocasión nos llevamos la sorpresa de que venían dos eh, pequeñitas de Honduras, una de tres años y otra de seis años, hermanitas las dos, en, viajando solas en en ese compollo. O sea, ¿se supone que los papás estaban en Estados Unidos esperándolas? Se supone que la mamá está en Estados Unidos, okay. ella se habían quedado con un tío, un familiar en Honduras... ...por alguna razón... ...ya no las podía mantener... ...o ya no las podía tener el allá ¿Qué cosa, qué ...y las sube... Cosa. En, ...en este tipo de tránsito... No, ...de viajes... Ajá, no ajá. ...para enviárselas a su mamá... ...estados unidos... ...no bueno... ...como si fuera una paquetería... ...pues tan siquiera la paquetería... ...si sí te llega bien... Bueno, ...no... O ...imagínate sea, pero, los riesgos... No, no, ...para no, no, estas pequeñitas... Eh, ...tremendo... ...o sea... ...son cosas que sí... Eh, ...las ves y te parten... ...el, el corazón... ...porque más... ...la mayor... Prácticamente es la mamá de la menor, o sea, se hacía cargo de la chiquita, de Qué todo, mamá. desde estarle insistiendo que comiera, de estarle no, bien, dando vida. su medicina, ¿no? Bueno, sí. le cambiaba los pañales a su hermanita chiquita. Entonces, son de veras historias muy, muy duras que lo que nos hacen permanentemente reflexionar, como te decía anteriormente, es que más allá de la lógica estrictamente institucional y de la responsabilidad de velar por el cumplimiento del marco jurídico migratorio de nuestro país, pues si nosotros siempre estamos pidiendo que haya un mejor trato, un buen trato a nuestros migrantes cuando llegan del otro lado de la frontera norte, claro. pues mínimamente lo que nosotros tenemos que hacer es brindar el trato que queremos para nuestros paisanos a pues, nuestros hermanos centroamericanos claro. que vienen a final de cuentas en el mismo sentido y en la misma búsqueda. Claro. no Y entonces brindarles toda una dinámica de atención con visión humanitaria, que estos pequeñitos que a veces no entienden muy bien por todo lo que están pasando, pero ahí están, pues por lo menos eh, tengan condiciones de instancia adecuadas. Recientemente, el pasado 30 de abril, pues fuimos la primer oficina de representación que uh -huh. generamos una dinámica de suma de esfuerzos con organizaciones de la sociedad, con la Universidad Iberoamericana, con el sistema municipal DIF de aquí de la capital, y le celebramos el Día del Niño. Y no sabes lo que se no, siente el ver niñitos que están pues en una lógica eh, que no entienden este, de alojamiento durante algunos días o a veces llega a ser semanas, pues verlos como todo niño debe ser, ¿no? Feliz, contento, partiendo una piñata, partiendo un pastel, jugando. Creo que esa es una parte importante que estamos aportando eh, aquí en, en la eh, oficina de representación en Puebla. Perfecto. Eh, a ver, varias, dice, Fori eh, MP nos está viendo, Armando Serrano. Fabián Pastrana, Alejandra Domínguez, Laura Cruz, Ixel Romero, Jonathan Martínez, dice saludos Ingeniero David, Saludos. Ada León, también nos está viendo, Inés Mújica, Pascual Arce, eh, Alejandra Domínguez, dice mi reconocimiento delegado, lo que no se ve la parte sensible y humana de un excelente servidor público. Ay, Gracias. mira, <risa> vámonos, felicidades licenciado por, eh, por la entrevista. Inés Mujica dice, saludos ingeniero y qué bueno que usted ahora está al frente de este instituto porque tenemos la certeza de que no están solos los migrantes, porque como dice nuestro presidente, vámonos ya nos fuimos hasta el AMLO, dice, son grandes héroes, más sin embargo eh, eh, necesitan un guardián como usted. ...para que se respete sus derechos humanos... ...viva la 4T... ...bueno, pues aquí hay de todo... ...Pedro Torres Rojas... ...también nos está viendo... ...Ixel Romero dice saludos a los dos... ...e invito a los migrantes poblanos... ...a que se acerquen al Instituto Nacional de Migración... ...a la representación de Puebla... ...la que tú diriges David... ...para que conozcan los programas de asistencia... Uh -huh. ...y atención humanitaria... ...su titular David Méndez Márquez... Los atenderá sin menoscabo. Mira, ya te están aventando, ¿eh? O sea, no, realmente mucho gusto. sí, ¿eh? Y si no, vienen y, y me dicen. Me acusan así con Eric. ¿Qué pasó, David? ¿No? Eres, la, la, la representación de todo un pueblo. O sea Freud Casa San también nos está viendo. Inés eh, dice: Me consta que se sufre dice al pretender llegar a los Estados Unidos en el año 2000 me tocó vivir una experiencia similar a la que comenta el delegado tal vez este instituto aún no existía, está comentando Pedro Torres, felicidades delegado por su excelente trabajo en el gobierno de AMLO y la 4T y, y Ernesto Aguilar Jordi nos está viendo, saludos regidor ¿cómo estás? Y, ajá, ya, ahí están, ya, creo que ya leí todos. Muy bien, David. Eh, además, ¿qué es lo que los pendientes que tiene esta delegación en este próximos a, a tener, no sé, algún tipo de actividad ante estos hechos? Porque eh, son cada vez como más, más eh, severos, ¿no? Más eh, duros. Toda esta información que nos está llegando, ¿no? De camiones así, ¿no? De repletos de gente que ya viene deshidratada, que ya viene, ¿no? No, O sea, y seguramente también muchos mueren, etcétera. Eh, ¿qué, ¿Qué piensan hacer ante esta realidad, ¿no? Que como bien lo estás comentando, es más riesgosa. Así es. Eh, Ir a esta excursión, a esta aventura de los Estados Unidos, cada vez es más difícil, es más dura, mucho más complicada y las historias de no éxito cada vez son mayores. Así es, y en muchos casos, pues obviamente, pues esas no nos las pueden contar, ¿no? Eh, estas que hemos estado platicando a final de cuentas, con todo y la situación crítica, pues podemos decir que son historias de éxito porque sobrevivieron, ¿no? Eh, cada uno de ellos. Pero, pues, ¿cuántos no se quedan en ese camino o... Pues en función de estas redes, que a final de cuentas son redes de delincuencia organizada, que derivan luego muchas veces en temas también de tráfico de personas, de trata de personas, de tráfico de infantes y muchas otras cosas horribles más. Eh, imagínate cuántas historias no conocemos. Entonces, por eso es muy importante justamente esa eh, responsabilidad que tenemos como Instituto Nacional de Inmigración de estar generando pues todos estos procesos de control de ese flujo migratorio cuando nosotros hablamos de rescates porque muchas veces algunas personas critican y dicen no, es que no son rescates, son detenciones no, si vemos que les estamos rescatando de las manos del crimen organizado a estas personas claro. y todo lo que les puede llegar a pasar si continúan por esa vía claro. pues sí les estamos en ese sentido en muchos casos seguramente hasta salvando la vida ¿No? Entonces creo que en, ese, en esa parte es en donde nosotros tenemos que seguir cumpliendo estos procesos de contención de los flujos migratorios, de sensibilización también. Creo que el mensaje que Giovanni nos brinda, un joven que a sus 21 años ha vivido esa experiencia, pero que hoy después de haberla vivido es el, él el que reflexiona y les dice aguas, porque no está tan fácil llegar allá. La, esa frase, que, uh, se ve que es la dice, pero con el corazón, ¿Sí? así de... de verdad, no está tan fácil, o sea, no, no. Entonces, creo que sí hay que pensarla dos, tres veces. A veces sí es muy dura la situación eh, que la gente vive en sus distintos lugares, pero a final de cuentas creo que si lo pensamos en el mediano y largo plazo, lo que tenemos que trabajar es para que se generen las condiciones de desarrollo, de igualdad, de justicia, de oportunidades en sus propias regiones. Y que ni los jóvenes o los adultos, y mucho menos los pequeñitos, tengan que sufrir claro. lo que se sufre en estas travesías, ¿no? Entonces, esa es la parte que nosotros estamos trabajando, esa es la parte que también nosotros queremos imprimir o el sello que queremos imprimir a partir de que entramos en, en la titularidad de esta oficina de representación, el que tengamos siempre presente ante todo que estamos tratando con personas, con seres humanos igualitos a nosotros y que en ese sentido ellos merecen, al igual que todos, un trato respetuoso, un trato digno, ¿no? un trato humano. Y que se sientan que a final de cuentas, aunque vayan a estar dos días en alojamiento aquí en nuestras instalaciones, o a lo mejor un par de semanas, durante ese tiempo sepan que pueden estar bien atendidos, que podemos irles dotando más allá de lo que es estrictamente la responsabilidad institucional, con la suma de esfuerzos de la sociedad, Toda una serie de acciones para su beneficio, para su reflexión, de capacitación, de pláticas para las mujeres, para ellos mismos. Ah, pues. Tenemos proyectos próximos a echar a andar en la propia oficina. Eh, el día de hoy también, eh, gracias a la sensibilidad eh, del propio personal del de, de instituto, les festejamos a las mamás migrantes que están en alojamiento aquí, eh, el Día de las Madres en México, mm. ¿no? Entonces, creo que esa es la parte que podemos eh, ir abonando mucho e irle dando pues ese sello, digamos, de identidad, pues también de lo que implica para muchos de nosotros esta nueva etapa en la vida pública del país. Claro. Eh, Ricardo Limón está viendo. Alejandra Domínguez dice, extraordinario trabajo y atención en el equipo. De todo el Instituto Nacional de Migrantes. Eh, Joaquín Balandra Oliva, felicidades ingeniero, le reconozco Gracias. por su trabajo, soy testigo de su liderazgo y la eficacia de su equipo para poder llegar a número récord en el estado. Siga adelante porque el Instituto Nacional de Migración está en muy buenas manos. Perfecto. Okay. Y Margarita Blas también. Eh, te manda saludos. Pues David Méndez Márquez, muchísimas gracias por estar aquí. no Al contrario el, los conjurados, créeme que estas, estas historias ¿no? que nos cuentas, vaya que sí nos, nos deben hacer reflexionar. Yo creo que sí, a, a todos nos llega el que es, es. son poblanos, ¿no? está a la vuelta donde encontraron a los ¿no? a los detenidos esto es el aquí, el hoy, Así es. y por supuesto que muchos tenemos que ver, porque no a lo mejor fue uno de los, un familiar, un primo, un vecino, que se dio cuenta, agarró el teléfono y, oiga, no hay esto, dio el pitazo, o sea, que haya más conciencia en nosotros. Creo que eso es importantísimo, que a final de cuentas sepan que incluso ante situaciones tan extremas como las que estamos relatando aquí, a final de cuentas pareciera muy delgadita la línea de comunicación pero es la que acaba siendo la diferencia entre la vida y la muerte a veces de las personas y que entonces sepan que sí hay todo un esquema institucional que ante situaciones de este tipo se detona y mira que llegamos a final de cuentas de una u otra forma al desierto de los Estados Unidos o del otro lado del, mu del muro o incluso en muchos casos a repatriar paisanos que ya están en una situación de enfermedad o por algún accidente del otro lado y que hemos logrado repatriarlos para que estén aquí con sus familias, se recuperen, estén en su tierra. Entonces hay toda una visión eh, humanitaria eh, a la par de todo lo que es pues, esta responsabilidad institucional que estamos realizando permanentemente. ¿no? Pues muchísimas gracias David, muchas gracias por su compañía, por todos sus mensajes, soy Erika Rivero, si te gustó esta entrevista pues dale like y compartir